que tiene como dos partes, la voy a leer si me deja porque el programa está pequeño, pequeño, pequeño. La letra ahí. Eh, conferencia invitada, el don de la actividad física y el deporte, a cargo de José Luis Conde. Y antes queríamos, eh, pues un poco en la unión, en lo que va, en la línea en la que va el proyecto, queríamos presentaros, ya que todo el área está implicada, o la mayoría de él, y un poco siguiendo también eh, el recorrido que ha hecho Carolina, que diga, perdón, eh, oye, Carolina es la del proyecto, María Luisa, perdón, María Luisa eh, es revenir del profesor universitario que empieza con, dando docencia, después abre puertas a dar cursos, a dar eh, posgrado, a dar máster a nivel internacional, ...a nivel nacional, empiezan a crearse puentes de unión, empiezan a crearse programas de doctorado internacional, empezamos a asistir a proyectos y programas Erasmus de movilidad y a partir de ahí, por unión de toda nuestra área y con las áreas y compañeros de otras universidades europeas, pues al final hemos podido conseguir un proyecto europeo que no es fácil, que no es fácil en la Universidad de Granada, y que ahora mismo es el único que se coordina desde la Universidad de Granada este año. Entonces, nos parecía interesante que veáis qué se pide y qué líneas de investigación se están evaluando y se están promocionando a nivel europeo en nuestra área. Va muy relacionado también, y ahora lo veréis cuando se explica un poco eh, de qué, en qué consiste el proyecto, va muy relacionado con la conferencia y la experiencia que nos va a contar José. Entonces, pues deciros que tenemos un proyecto europeo, que es una propuesta de intervención para el desarrollo de, de la resiliencia en la educación superior, que es casi única, porque en educación superior muchas veces eh, atendemos a contenidos, más que a, a trabajo y a desarrollo de competencias transversales, y que nos enseñan y, y nos educan para la vida posterior, Resuperes es su acrónimo. Podéis escribirlo cuando salgamos. Ahora lo veáis. Ahora lo veréis en la página web, en redes sociales, y podéis ver todo lo que estamos haciendo. Y es la superación de adversidades. Pues, ¿por qué resuperes? ¿Por qué pensamos que había que, que abordar un proyecto que se llamaba resuperes, un proyecto que desarrollara la residencia en la educación superior? Sí ya va muy seguido, ¿eh? yo voy a, ser, voy a ser breve. Un poco contaros, quería, quería transmitiros por qué se solicitó el proyecto, qué países estamos, cuáles sus objetivos generales y específicos, cómo va a ser su ejecución, en qué estamos ahora, una propuesta de intervención muy importante que estamos haciendo en todos los países y nuestros resultados. ¿Por qué se solicita? Se solicita Resuperes porque… Muchas veces estamos ubicados en contenidos, en enseñar al alumnado a, a, a diseñar actividades, tareas, eh, a darles todo lo que son los principios anatómicos, fisiológicos, etcétera, de lo que es la actividad física, por ejemplo, o de otras áreas. Pero nos olvidamos un poco de que cuando estos alumnos acaban, o cualquier carrera que pueda estar relacionada con un ámbito o un, eh, una relación de tipo social, es decir, médicos, enfermeros, etcétera, actualmente no sabemos abordar los problemas que nos vienen de nuestra situación profesional. Incluso, incluso y como profesores detectamos que había multitud de alumnos que cada día les cuesta un mundo superar nuestras clases, superar su vida, sus problemas y problemas que han cambiado mucho del siglo XX al siglo XXI y para los que incluso el profesorado no estaba preparado para abordar. ¿Cuáles eran nuestras prioridades horizontales? Están marcadas por la SEPIE, por un convenio europeo. El primero era abordar la transformación digital a través del desarrollo de la preparación digital, la resiliencia y la capacidad. Ahora veréis el porqué. La superior, promover sistemas de educación superior interconectados, europeos, y los temas abordados principalmente son la salud física, el mental, la mental y el bienestar de toda la comunidad universitaria, las competencias sociales y la creación de planes de estudios, cursos nuevos, eh, materias o contenidos que puedan ir en nuestras asignaturas, en todas, de forma transversal, que sean innovadoras o se puedan realizar en conjunto. ¿Por qué se solicitó el proyecto? ¿Sabéis lo que es la resiliencia? Es ahora un constructo que está muy de moda y lo más importante es que es la capacidad del ser humano para afrontar y para superar adversidades. Y si está en ella, para saber confrontarla y salir de ella o convivir con ella para un estadio superior o en una fase posterior poder superarla. ¿Mm? Nuestro equipo quería aportar productos, herramientas para el trabajo y para la formación en resiliencia en el ámbito educativo, pero sobre todo en educación superior. Queremos dotar de herramientas de superación alumnado y profesorado a toda la comunidad educativa, desarrollar un programa de difusión de buenas prácticas docentes para estudiante y profesorado, creación de herramientas audiovisuales que permitan, que es muy importante hoy en día, la formación y que haya un recurso online. Estos son nuestros países participantes, somos España, la Universidad de Granada, Portugal, la Universidad de Algarve, en Faro, Serbia, la Universidad de Belgrado, la UNISOP, la Facultad del Deporte, en Noruega, la Facultad del Deporte también, de Bergen, y en Italia, la Facultad de Educación de la Universidad de Nápoles. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo era analizar, diseñar y posteriormente evaluar un programa de intervención que desarrollase todos los constructos de la resiliencia, que son muchos. Y si, os podéis, si, si podéis abarcar un poco, estudiar un poco el constructo, veis que casi todos, o un montón de constructos de los que trabajamos cada día y sobre todo abordados desde la didáctica, son los que construyen y desarrollan esa capacidad, capacidad de resiliencia. ¿Qué queríamos? Evidentemente, tuvimos claro después del COVID, el proyecto sale después del COVID, que lo que nos salvó de la pandemia fue, hasta a nivel de salud mental, fue el arte, la actividad física, la música, el cine, la danza, etc. De hecho, la multitud de vídeos que analizamos antes del proyecto era todo el mundo, compartiendo este tipo de actividades de área, en estas áreas ¿no? de contenidos. Por lo tanto, nos fijamos en la expresión corporal, la actividad física, el deporte, dentro de ella el milfulness, yoga, etc. En el mundo digital, la comunicación, las artes técnicas y visuales, la narrativa y la cultura, que generen patrones de conducta resilientes. Y escogimos a cinco universidades que eran pioneras ...en cada una de esas áreas. Esto es un poco el esquema... ...el esquema del, del proyecto. Empieza con una primera fase... ...en la que queremos es... ...lo que queremos es identificar... ...cuáles son los factores resilientes... ...presentes en el aula... ...tanto para profesorado... ...como para alumnado... ...establecer una actualización... ...que ya se hizo... ...un primer programa... ...un primer curso para el profesorado, para que nos sirviese a los que estábamos dentro del proyecto a poder abordar y realizar correctamente esa propuesta de intervención que queríamos hacer y desarrollar un sistema de evaluación que nos dijese si el, el alumnado, y el, estu, el, el estudiantado y el profesorado mejoraba con nuestra propuesta de intervención. A partir de ahí creamos un manual, que es el manual Resuperes, en las áreas que hemos descrito anteriormente. Todo ello tenía, tenía una presentación, bueno, tenía el enlace a la página web, vídeos y demás, pero como ha habido un, poco, un pequeño problema, lo he dejado en PDF, pero ya os digo que a partir de ahora os voy a poner los enlaces a los que podéis ir, y ahí está todo, y lo podéis chequear. poder verlo. Después, ¿qué hicimos? Pensamos que era súper importante crear una página web en la que estuviera todo el proceso de nuestro proyecto Resuperes y todos los resultados que vamos a aportar. Uno de ellos, el manual, para que tanto estudiantes como profesorado, como cualquier persona de comunidad educativa de primer nivel, de segundo, es decir, primaria, secundaria, universidad, FP, etcétera, pudiera abordar y pudiera tener acceso a todos los contenidos. Y en la página web aparece ese manual. Además, no es una página web al uso, sino que va a tiene un programa que está en progreso, está en proceso. Tiene un programa eh, de formación a nivel online que cualquier alumno, profesor, etcétera, puede seguir con todas las actividades que se están desarrollando en los estudios piloto que estamos haciendo para la mejora de la resiliencia. Eh, lo siguiente fue diseñar, aplicar, y evaluar, que aún estamos en ese proceso, ese programa de intervención con actividades desde las áreas que os he comentado, para el desarrollo de la resiliencia. Y por lo tanto, hemos creado un estudio piloto, que ahora veremos muy, muy, muy poquito, pero que, que os va a dar una idea bastante clara de lo que queremos hacer. Y ese estudio piloto se realiza en cada una de las universidades y con cada una de las áreas diferentes. Eh, hemos diseñado dos congresos para la difusión uno es en Noruega, ahora en mayo con los cuatro estudios pilotos que tenemos que se realizarán y otro al final en Portugal, el punto 10 para difundir todos los productos que salgan del proyecto europeo eh, posteriormente a la página web habrá una app ¿por qué? porque queremos que de forma rápida y, y además muy accesible, podamos tener acceso a todo ese programa de intervención que puede cada uno realizar por sí mismo y que está descrito en la página web. Nuestro último producto es crear, nuestra idea es crear, y ahora lo veréis un poco más, más visual, es finalizar creando una asignatura o crear contenidos que puedan ser transversales que puedan realizarse en todas las asignaturas, es decir, que todas las asignaturas puedan tener actividades desde el diferente, la diferente área en la que se encuentre para desarrollar todos los constructos de resiliencia que son tan importantes al final para el crecimiento personal. Bien, esto es un poco más visual, ¿de qué partimos?, de ese manual que nos ha hecho recoger todo. En el camino tenemos la página web y la app, y nuestro final es crear un itinerario para todas las carreras universitarias. Es muy ambicioso, pero, pero lo vamos a, somos resilientes, lo vamos a lograr. Finalmente, no, eh, finalmente, si lo pensamos, todos los profesores, José ahora os lo va a demostrar, simplemente con la actitud en clase, y con hacer ciertas actividades, o dar los contenidos de una manera u otra, utilizando recursos metodológicos que nos lleven al trabajo del liderazgo, de la autoestima, del autoconcepto, del trabajo en equipo, afrontamiento de situaciones y demás. Se trabaja la resiliencia. Es simplemente eso. ¿Cuál es nuestro plan de actuación? Tenemos cuatro fases. La primera ya os la he explicado. El recoger todo lo importante de la resiliencia en educación superior. El segundo es en el que estamos, es en la fase de ejecución en las que estamos haciendo proyecto piloto. El tercero es la fase de implementación de la asignatura y el cuarto, una evaluación final, recogiendo también, cuando puedas, las evaluaciones parciales. Bien, ¿qué es la propuesta de intervención que estamos haciendo? Son, es un trabajo para implementar el estudio piloto que os decía y en el cual lo que hacemos es diseñar una intervención con todos los constructos importantes para nosotros que hemos sacado de esa revisión bibliográfica, que es lo más importante que se trabaja, y sobre todo en educación superior, se realizará en los cinco países, se realiza una intervención de cinco días de trabajo y después, evidentemente, hacemos un pretest y un postest No solo de la mejora de las habilidades y de las capacidades que hayan podido mejorar con respecto a la resiliencia de los participantes, sino lo que nos interesa para crear después la asignatura es ver para la persona que lo está realizando qué es lo importante o cuál es cada una de las actividades que hacemos en esa semana, qué le ha aportado más o cuáles las que creen que son más importantes para ese desarrollo de la resiliencia aparte de evaluarla, evaluarlas y valorar una cosa muy importante para nosotros, que es la cohesión de grupo y actividades como liderazgo y trabajo en equipo. Este fue el estudio piloto que acabamos de, de desarrollar en Granada. Fue hace cuatro semanas y ya hemos hecho la semana pasada el de Portugal y... El nuestro, nosotros, somos especialistas en actividad física, educación física y expresión corporal. Por lo tanto, nuestro proyecto piloto, piloto estaba diseñado y se llama If I feel better, I am better. ¿Mm? Vais a ver, ahí están los cinco, el primero en España, que os acabo de explicar. Portugal tiene una... que es eh, una... Universidad, que tenemos aquí compañeros que han venido, muy importante en cuanto al heritage cultural, además en cuanto a la comunicación arte y comunicación audiovisual, su proyecto piloto era de esa área. Después iremos a Serbia, que es Overcoming Training in Resilience, que es un estudio piloto diseñado en el entrenamiento deportivo. El cuarto es en Noruega, que es un estudio piloto, como decía María Luisa también, resiliente y se trabaja una intervención en virtualidad, self defense and music, porque son expertos en esa área. Y el último es en Italia, en Nápoles, y la, el área más importante que tienen ellos y en lo que son pioneros y son fuertes es en la literatura narrativa y en el editaz cultural es también muy importante para la resiliencia. Yo os voy a explicar el nuestro, de forma breve, para que lo veáis. Estos son nuestros objetivos, ya los he dicho, no os lo voy a repetir, pues diseñar el proyecto Resuperes desde nuestras áreas y aplicar y evaluar las competencias en las que trabajamos, para que se mejore. Los objetivos específicos eran identificar los factores resilientes ...y justificar las actividades más adecuadas para el desarrollo... ...hacer una propuesta de intervención... ...porque nos interesa generar patrones de comportamiento resiliente... ...aplicar una propuesta de intervención y evaluar. ¿Cuáles son las competencias que hemos visto que son más importantes... ...trabajar en la comunidad universitaria? Tanto para estudiantes como para profesorado. Son estas. Primero y muy importante, las cinco primeras son competencia social, afrontamiento y resolución de problemas, sentido del propósito y las metas y futuro, autonomía, heritas, que es el patrimonio, y la herencia cultural. Además, nosotros en nuestro estudio piloto, por tener eh, la especificidad de que sea en el área de actividad física, de expresión corporal y demás, queríamos trabajar la actividad física y deportiva con expresión corporal, el autoconcepto, la autoestima, la empatía, la regulación emocional, la autoeficacia, el optimismo, el humor, el trabajo en equipo y el liderazgo. Estos constructos son súper importantes y son la base para el trabajo y para el desarrollo de una persona resiliente. Esto es todo lo que trabajamos aquí, fijaros. Estuvimos una, una semana que fue un regalo, la verdad, en la que estuvieron implicados todos los compañeros del área, como expertos, cada uno en su materia, y fue increíble. Tenía un vídeo de, del final, pero está recogido en la página web, que lo podéis ver. Trabajamos todo eso. Realmente no es complicado, es fácil. Simplemente es darle ese matiz de trabajo pensando en las competencias resilientes. Hábitos saludables, había charlas en la nutrición, hábitos posturales y demás, porque es muy importante, como dice mi amiga Char y compañera y, y codirectora del proyecto, por la mañana postura y sonrisa. Y ahí voy, ¿no? A comerme el mundo. Conocimiento personal y dinámicas de grupo, mucho. Hemos tenido claro que cuando trabajas con un grupo y el grupo funciona, todo lo demás es muy fácil. Lo tenemos claro, sobre todo en actividad física y deporte, llevar un grupo humano, pues tuvimos taller de risoterapia y sentido del humor, la UNES, un entrenamiento cognitivo y de introspección a través de la danza como un taller, Conscious Movement, tuvimos una sesión de trabajo con una compañía de danza de Granada, que es Vinculados, que fue increíble, que es una danza, que es un, una compañía de danza inclusiva, en el cual hay personas con discapacidad intelectual y con, con física, son ciegos o ambliopes, que ven poco. Tuvimos dos, dos trabajos o dos sesiones de trabajo, tres de Mirfulnes y gimnasia interior, tuvo también José muy importante el editaz cultural, la introspección, el saber de dónde vienes y dónde estás. Con un taller de flamenco, condición física bajada, basada en la mejora de la fuerza, que hemos visto que la fuerza te da calidad de vida y si, si eres mejor, como decíamos, te sientes mejor. Deportes tradicionales y alternativos, porque trabajan otros valores diferentes. Y vosotros lo sabéis, aquellos que son más eh, los más... Mmm, normales o los más clásicos como baloncesto, fútbol, que no quiere decir que no tengan un trabajo también bueno de resiliencia Malabares para el trabajo de la perseverancia con nuestro compañero también y Coping se creó un escape room resiliente, específico para el trabajo de superación de trabajo en equipo, de adversidad que fue también increíble por la profesora Ana Pérez este fue nuestro tentable, ahí lo tenéis combinado, estaba por bloques. Y lo que es importante es que la primera, las primeras sesiones eran de dinámica de grupo, de unir de unir al grupo y trabajar todas las capacidades y toda la base para que después el grupo fluyera de forma, de forma, de forma positiva, ayudándonos, etc. ¿Ya? Tampoco quiero... Y, pues bueno, estos son los productos intelectuales. Un proyecto europeo es muy diferente a un proyecto de investigación. Yo he aprendido mucho, también he fallado muchísimo, porque es verdad que, que, que es complicado, porque al final no es investigar, tener tus datos y se quedan para ti, para sino que es al revés, es dar todo lo que haces, que se pueda compartir y me parece algo... Super positivo pero hay que cambiar el chip también. Entonces, ellos lo que te piden son productos intelectuales que todo el mundo pueda utilizar. Me parece muy bien, para eso tenemos una buena subvención. Y esos son nuestros cuatro productos que os he dicho y que saldrán y que podréis utilizar el manual, la página web, que ahí la tenéis, resuperes.eu, la app Resuperes, que está en progres y está dentro también de la página web, y la asignatura Resuperes, que saldrá y que aunque ya se está... Y algunos alumnos de aquí que están en el máster nuestro han podido ver que ya hay una serie de contenidos que hemos metido a nivel de posgrado. A nivel de grado puede ser un poco más complicado, pero lo vamos a intentar también. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Solo llevamos, llevamos 10 meses de proyecto, 11. Pero la verdad es que estos resultados... Eh, tenía aquí un vídeo para que vierais pues, la sensación y cómo, cómo fluyó todo en Portugal y en España. Eh, es un éxito a todos los niveles, lo pueden decir los compañeros, personal y profesional. El alumnado se impacta mucho, aparte trabajamos al uníxono profesorado y alumnado. Eh, deja patente la necesidad de implementar dichas competencias en el currículum universitario. Carecemos de ello, tanto el profesorado como los alumnos. No sabemos abordar muchísimas veces situaciones del día a día que nos impiden, por lo tanto, avanzar en contenidos y en otro conocimiento. Eh, las actividades derivadas de la actividad física, expresión corporal, arte, música, todas las que tenemos, son fundamentales para el desarrollo de la personalidad resiliente, no en educación superior. Hablábamos el otro día discutiendo que desde la edad infantil, que es clave y súper importante, los estudios piloto que tenemos hasta ahora, y no es por llevarnos el agua a, nuestra, a nuestro lado, pero nos han demostrado que las personas que han realizado o realizan actividad física y deporte o aquellos estudiantes que están dentro del proyecto piloto y que van cambiando y que tienen contenidos relacionados con la actividad física y el deporte, tienen, poseen más adaptabilidad presentan mayores niveles y constructos resilientes y que nos sigáis en Facebook, en Twitter, que nos digáis todo lo que os parece bien y mal, que estamos para, para intentar integrar en el proyecto todo lo que venga bien para, para el futuro, ¿no? para el desarrollo de, de estas competencias a nivel superior, de educación superior. Y creo que ya tenía un vídeo y demás, pero esta es una foto de una de las últimas actividades que nos mandó una alumna, que ponía Familia Resuperes, después de, de, fijaros qué bonito, después de una de una sesión sobre el fado y la culturalidad, eh, teníamos que, veis allí los dibujos, al final todos, expresar por medio del dibujo qué había sentido con el fado, con las diferentes formas de fado, de expresión, fue increíble, y acabamos todos medio, medio emocionados, ...unidos y diciendo queremos más, ¿no? Pues... ...muchas gracias... ...y ahora me toca... ...no podéis aplaudir, sí. ...no sé si me he ido mucho de hora o no... Eh, ...quería ahora... Eh, ...esa segunda parte de, ...de esta intervención... ...de esta ponencia... Creo que es eh, muy importante para mí, sobre todo porque al final, es lo que os decía, no a lo mejor no hay que montar actividades tan grandes ni tan importantes para, la, para trabajar la resiliencia en el aula. ¿no? Y creo que una persona que, que da cuenta de ello y que, y que lo hace día a día es José. José, tengo aquí una, un, un papel que, que tenía que leer, no sé si lo leeré. No sé si no me, me emocionaré. José, José Luis Conde, no sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? Algunos sí, algunos no. Es un profesor de, de nuestra área, es el más antiguo, es el más antiguo. Es un referente a todos los niveles, eh, en la actividad física, en la educación física, pero sobre todo a nivel de motricidad y en la educación infantil. Para mí es un placer poder presentar hoy a José, porque bueno, este año se jubila y queríamos hacerle algo también especial en el área. Evidentemente no va a hablarnos por ese motivo, aunque también, pero podríamos decir, no, es que viene a jubilar, no, viene a, a darnos su punto de vista sobre cómo empezó, cómo ha sido toda su carrera y qué ha influido en él, todo lo que es su práctica de actividad física, su docencia de educación física y su adherencia al deporte. Eh, José nos presenta un libro que os aconsejo, muy barato, muy importante, que os aconsejo que compréis. Eh, ¿Por qué? Porque aparte de que bueno, por su forma de ser está totalmente donado a una ONG, pues son experiencias de vida, que creo que son muy importantes y muy necesarias para todos, para todos. Eh, es de los primeros doctores en ciencias de la actividad física y deporte, tanto que no lo pudo hacer en un programa de doctorado propio. Él es eh, doctor por la Universidad de Granada, evidentemente, el Departamento de, de Psicología, y lo hace... ...en su pasión, que es la motricidad... ...y la educación infantil. Eh, ¿Qué puede avalar a José? No sé si... ...sobre todo su trayectoria. ¿Eh? ¿Cuántos han pasado alumnos, José, por ti? 7.000, 8.000 alumnos... ...que cada vez que llegan, sobre todo en infantil... ...dicen, y José... Eh, ...sus libros, los podéis buscar... ...de José Luis Conde... ...son referentes a nivel nacional... ...a nivel internacional... Ha estado en congresos a nivel nacional, a nivel internacional, porque son pioneros en la forma de tratar la actividad física, en la forma de llevar la educación física a nivel de la educación infantil. Además, José ha dedicado mucho, mucho tiempo a causas humanitarias, tanto a numerosas ONGs, con la donación de sus derechos de autor de muchas de sus publicaciones, casi todas, la obtención de fondo a causas sociales a través del movimiento solidario y cooperativo con ferias de juguetes, congresos, actividades, una de ellas que haremos en breve, ¿no? Estamos montando y que ahora os contará y que espero que colaboréis. Eh, José es licenciado de, en Educación Física por el antiguo INEF, ahora Facultad del Deporte, de Ciencias del Deporte. Eh, es de la primera promoción. Ahora me decía Manolo hablando con él entrando, me decía que nos hemos reunido este fin de semana, 40 años después, y hemos estado juntos y bueno, eso me parece, me, eso me parece resiliente, increíble y necesario. Además, eh, nació en Granada, además, pero tiene, bueno, nació, tiene una mezcla entre Cádiz. Galicia y Granada, pero es gaditano de nacimiento. Sobre todo, sobre todo, dedicar o, o destacar que sus conocimientos van hacia la pedagogía, hacia la didáctica, hacia la forma de enseñar. Eh, ha sido atleta, ha sido atleta casi toda su vida. Además ha sido entrenador de atletas de alto nivel, y sobre todo destaco que, que los atletas han sido amigos, que eso, es, eso sí que es difícil. Que tu deportista, al que le estás apretando las clavijas, sea tu amigo, quiero decir, me gustaría enseñaros el despacho de José, ¿verdad? Pasaros por ahí, porque lo que tiene colgado en las paredes son notas y notas y notas de agradecimiento, detalles, regalos que aunque no tengan mucho valor a nivel económico, salen desde el corazón. Y creo que, que eso es lo que estábamos un poco hablando. ¿no? Al final se si os quedarán pocas cosas, o los alumnos que habrán tenido José, se si os, si os quedarán pocas cosas de que os digan el método, o oh, es que aquel profesor me enseñó los métodos didácticos, no sé, pero no miras es que aquel profesor cuando yo llegué a clase se acercó a mí y me dijo, ¿qué pasa hoy? No? ¿Vamos a trabajar de esta forma? Pues no, vamos a hacer otra cosa porque no estamos preparados o qué te pasa o pues creo que... Y al final nuestra vocación incluso va por ahí. ¿no? Es decir, al final te gusta la materia o te gustan las actividades o lo que ha desarrollado alguien que para ti ha sido importante ¿no? o quieres copiar su forma de actuar. Eh, como os decía, y ya por unir un poco lo que es el libro que nos viene también a presentar, José. La carrera ha sido compañera inseparable, le ha apoyado en sus procesos emocionales y personales, incondicionalmente, sobre todo, se ha volcado con gran humanidad y carácter autobibliográfico en el libro, El don del correr, que va a ser un placer hoy en su presentación, y sin más preámbulos y sin nada más que deciros, yo a nivel personal quería darle las gracias porque todo esto que estoy contando para el profesor Adrián Arnado también nos ha pasado a nosotros. José ha sido una persona que en el departamento, que sabéis, como en todos los sitios, como decía María Luisa también, pues hay sus, sus idas y venidas, ¿no? Ha sido una persona que lo que ha conseguido y lo que ha intentado siempre es calmar, conciliar y trabajar para que todo funcione, todo funcione bien y podamos seguir aprendiendo ¿no? de cada día. A nivel personal eres un gran amigo y sobre todo me quedo con, con, con todo el tiempo que hemos pasado juntos, que seguiremos, que nos quedan estos meses y muchos más, pero que, que muchas gracias. A nivel del área, aunque después... Ser reiterada ahí por compañeros, pero que gracias por querer presentar el libro con nosotros. Y sin más que decir, la palabra es tuya. Bueno, bueno. Ahora vale, me siento ya, si quieres. Ahora te cambio. Bueno, pues, eh, muchas gracias por las palabras. Ya casi no quedaba mucho que decir, porque bueno, cuando hay amigos verdaderos cerca, pues, se dice todo y no hay que decir mucho más, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿por qué empiezo esta de mis últimas charlas, no? También agradecer al, al departamento, al área, especialmente a, a su director, a sus secretarios, pues haberme regalado este espacio un poco de despedida, ya porque en, en junio termino mi actividad docente, después de 35 años en esta, en esta casa, y que cuando yo entré por el primer día, eh, la catedrática que había de música me dijo, ¿sabes cuánto llevo yo aquí?, y le pregunté cuánto y me dice 20 años. A mí eso me parecía una eternidad. Pues imaginaros casi el doble ya. Y, y bueno, pues lo que lo que voy a presentar aquí de forma eh, lo más mm, lo más directa y lo más profunda que pueda, pues es eh, mi trayectoria. muy en los elementos que para mí eh, me han devuelto a la vida. Y, eh, yo hace cinco, cinco años sufrí un ictus preparando un campeonato con unos antiguos atletas de aquella, de aquella época y, y fue una experiencia, luego me tuvieron que operar de corazón de urgencia, ...para que esa burbujita que golpeó mi cerebro y borró algunas memorias... ...pues no, no me dejase de, del todo inutilizado, ¿no? y, y a raíz de esa experiencia, pues tomé unas decisiones... ¿no? ...entre las que estaba, pues... Jod, ...disfrutar de, de ese día en que me dieron esa prórroga... ...disfrutar de la vida... Todo lo, ...todo lo posible... ...y bueno... Con, ...hemos hablado mucho... ...Mar y yo del programa que están haciendo... Tan, ...y ver esas... ...realidades que se están... ...que se están materializando... ...para mí me llena de, de gozo... ...hace cinco años, no más... ...no se podía hablar en esta facultad de Mindfulness... ...ni en ninguna facultad... ...española... Eh, eh, te echaban cualquier propuesta cualquier idea eh, un poco eh, que nos hiciese ir a lo, a lo profundo del ser nos la echaban enseguida por fiesta. y ver a ver a Mar, Char y todos vosotros muchas universidades así, habiendo hecho estas cosas o pues, estando creando estas realidades pues me voy me voy tranquilo me voy contento y tranquilo pues mmm, ¿Por qué la actividad física y el deporte? Porque siempre ha habido un debate muy grande ¿no? dentro de nuestras áreas de que si actividad física sí, de que si deporte no. Yo he vivido intensamente las dos, eh, estas dos eh, realidades, eh, tanto como docente como, como atleta y entrenador de, de alto rendimiento y, y creo que son perfectamente... Eh, eh, casables, ¿no? por lo menos en mi vida y en mi trayectoria personal y de crecimiento como persona, han sido inseparables ¿no? de hecho eh, recuerdo un congreso que eh, de los primeros congresos estaba eh, mi amigo catedrático Onofre y de las primeras conversaciones que tuvimos eh, iba yo con un chándal después de un entrenamiento porque competía a los dos días y competía y estábamos ya en la celebración, todo el mundo enchaquetado, bien vestido, y se me acercó y me dice, este chándal eh, no, ha dado, no ha dado tiempo a, a cambiarte, y le, y le dije, Onofre, oh, este chándal cuesta una pasta, era, era, una, era una adidas. Luego hemos llegado a correr juntos y entrenar juntos en congresos internacionales, y, y yo creo que desde lo que más hemos disfrutado, y como personas, más nos hemos llegado a, a, a conocer y a, y a, y a querer ¿no? y a respetar nuestros trabajos y nuestras trayectorias diferentes porque cada uno la, la vida le va marcando un camino la mía, la mía ha sido más de volcarme en determinadas parcelas como las que ha comentado Omar y cada uno tenemos pues unas cosas que hacer diferentes Bueno eh, el don, a qué llamo yo el don, yo llamo el don no a lo que uno viene con facilidad de hacer, sino a lo que uno ama hacer, ¿no? Lo que uno y por eso se, y al hacerle bien se convierte en un don, con lo cual por eso se llama el libro del don del correr, porque no es algo que solo pueda realizar quienes corren bien o quienes realizan un deporte bien, sino quienes aman hacer lo que hagan. Se les dé bien, se les dé regular o se les dé mal, no, no importa. Y, y bueno, una de las cosas que, que también he aprendido después de muchos momentos, porque muchas de estas prácticas de las que hablaba Mar, yo las he integrado en, en ese resucitare, que yo le llamo, ¿no? pues son prácticas que cuando me dijeron, eh, se te ha acabado esto, eh, paseitos cortos, cinco minutitos al día y cuando el corazón se te dispare, a sentarse y tranquilitos. Recuerdo que de, con 17 años tuve un episodio, que había olvidado hasta que me puse a escribir el libro, de que ya me habían detectado un problema cardíaco, pero yo lo borré de la cabeza. Yo eh, salí de esa consulta y recuerdo que después de, de sufrir el impacto, vivía en madrid y me dijo eh, la vida eh, tienes dos decisiones que tomar o te hundes con esto o, o te elevas con esto ¿no? y yo pues después de haber de, de haberme emocionado un rato de haber llorado en aquel autobús eh, decidí eh, ir a pedir otra otra opinión me habían dicho también que vida tranquilita, que tenía un, una avería en, en el motor y que pero yo desde ese día en que decidí eh, hacer otra cosa, pues he podido hacer todo lo que he hecho, ¿no? hasta llegar a, a ser atleta. No, nunca pude ser un atleta de élite porque ya me dijeron buenos amigos médicos que me, me llevaron y me, me cuidaron y me echaban el ojo que, que podría ser que era eh, un, tenía corazón de Fórmula 1, pero con una rueda pinchada y que nunca iba a poder ser pues un atleta de élite, pero que si me gustaba correr por aquellos circuitos donde corrían los los, los Fórmula 1, pues que podría ir. ¿no? Y de hecho, pues así así fue. Bueno, ¿y, y, cómo es, ¿y qué es el libro? Pues es un libro autobiográfico, como ha dicho Mar, de superación personal, de autoayuda, explico una, mi experiencia vital desde que me dicen, eh, no, esto no es tu, tu camino, y yo decir, no, este es mi camino, porque es con el que vibro y porque fue a través del atletismo la primera vez que el corazón se me puso a mil, no sé si os ha pasado con algún deporte que estáis viéndolo de pequeños, y de repente no sabéis por qué se os pone el corazón, ya había visto muchos deportes, había practicado otros, pero esos atletas que ya muchos solo reconocemos, los que somos antiguos, algunos de los que estamos aquí, como era Saida Huita o Ichan el Guerrú, y, y algunos otros, como González, Abascal y tal, pues a mí me ponían muy nervioso cada vez que los... y muy, y muy excitado y con mucha motivación, ¿no? y de hecho, viendo una Olimpiada y viendo ganar un 5.000, fue cuando me planté por primera vez en, en un asfalto, porque casi no había pistas de tartán y con unas zapatillas paredes de lona que pesaban cuatro kilos cada una, pues empecé a, hacer, a probarme en, esos, en esas distancias. ¿no? Y que es parte luego del proyecto que vamos a hacer. Bueno, aquí una cita de la, una de las primeras reflexiones ¿no? que, que he escuchado y que he leído a, a veces de algunos teóricos de la... ...de la investigación, que dicen que no estamos hechos para correr... ...yo creo que estamos hechos para lo que nos apetezca hacer... ...y de hecho aquí estamos y algunos pues con muchos años... ...incluso más que yo, pues que siguen actividad física... ...siguen corriendo y cuando les dejan competir... ...pues nos tiramos al, al ruedo. Y, y bueno, eh, a, a raíz de, de esta situación que os he contado empieza mi, mi periplo y empieza con, con una inmensa conexión con, con la naturaleza ¿no? que es la que me la que me ha sacado de esta del, del hoyo tanto casi físico y aquí puede eh, dar fe mi mujer que presenció una de esas despedidas con vuelta y, y fue a través del vínculo con la naturaleza y haciendo una serie de cosas como pude, pude recuperarme ¿no? y estar hoy pues aquí feliz de estar. Eh, entonces, la breve historia de este, de este camino, aunque ya he adelantado eh, muchas cosas, es la primera, la, la que establece la de los vínculos ¿no? en un deporte tan individual, tan competitivo, como hemos hecho piña, como hemos hecho vínculo, como nos hemos apoyado, como los que éramos inferiores siempre apoyábamos a los que podían ir a, a campeonatos bien de España, europeos o, o casarse y enganchar alguna olimpiada. En aquella época éramos ese grupo de atletas que hasta mayo estábamos en ranking nacional entre los 10 primeros y a partir de mayo por efectos de imaginé, Imaginaréis de qué, del, del doping, pues nos pasaban, ¿no? pero yo no permitía que ningún atleta se dopase. ¿no? Eso era uno de los preceptos de entrenar conmigo, que estaba prohibido terminantemente hacer uso de sustancias que no fuesen nuestras propias, nuestra propia bioquímica. Entonces siempre he dicho muchas veces, no os preocupéis que nosotros hemos llegado a ser campeones de Europa de no dopados. Porque teníamos unos marcones, gente que corría 800 metros holgadamente por debajo de unos de 48 segundos, que ya es correr, ¿no? Sin, de, forma, de forma natural. Y bueno, y vamos a ver pues, un poquito de estas virtudes eh, rápidamente. Eh, ya os he hablado de los dos médicos que te dan dos visiones, ...de tu destino muy diferentes... ...y tú tomas una decisión... ...así que no hagáis mucho caso... A ...aquellos médicos que os digan... ...o que os vaticinen... ...cuánto os dan de plazo para nada... ...porque cada uno crea su realidad... ...y en este sentido... Eh, ...yo soy... ...un ejemplo claro... ...de esa, de esa realidad... ...al no oír, eh, ...al no oír esto... Y, ...y la segunda vez... ...que no hice caso... Eh, que ya sí me habían eh, advertido de no, de no volver, nunca más a, a correr, fue entrar en una depresión profunda, estuve 11 meses como un caballo que está preparando un campeonato y lo meten en una cuadra y te dicen aquí en uno por uno, tranquilito y, y casi un año. ¿no? Y pues en esa situación, en ese reflexionar vuelvo a tomar otra vez la decisión y gracias a, un, a una tarde en que me prepararon mis amigos y mi pareja una encerrona de llevarme al cine a ver una película de un maratoniano eh, que lo meten en un, ya con setenta y pico años, campeón eh, de, de maratón, lo meten en una residencia de, anciana, de ancianos junto con su mujer y ahí vuelve otra vez a correr y se presenta a un maratón. Una película deliciosa. Y en esa película, que no paré de llorar, eh, al salir le dije a mi mujer que iba a empezar a correr otra vez. Y que prefería morirme en un olivar que morirme en un sofá deprimido. Y esa fue la, la decisión. A raíz de ahí, pues volvimos a comprar zapatillas nuevas, vestuario nuevo. Y, y un buen día, pues, me tiré al... Me tiré al monte y dije, Ve". El primer día fueron cuatro minutos, con unas taquicardias tremendas. Estuve un año con arritmia taquicardia, el corazón hacía lo que le daba la gana. Me bajaba a treinta y pico, me subía a ciento setenta y pico, ciento ochenta sentado. Pero en esa disponibilidad de, de haber tomado esa opción, pues, y haberme vinculado con esas personas... Otro grupo de amigos, entre los que están aquí en esa depresión, me, un viernes me llamaron, tienes que ir al centro de una de las mejores personas aquí en Granada, de hecho hay una cátedra de mindfulness creada en la universidad, y me obligaron a ir nueve semanas, todos los viernes, a, a trabajar con mindfulness, y gracias a, a esta psicóloga y tal, es decir, tengo que agradecer que estos amigos me pagaron el curso entero, por lo cual me obligaron a ir cuando yo en ese momento no quería salir del sofá. Y fue algo que estaré siempre agradecido Luego los vínculos con, con los atletas, como os he dicho, y el vínculo que he tenido siempre eh, hermosísimo con, con mi hijo Pablo, que también ha volado siguiendo el ejemplo de su padre en su día a, a Canadá y lo tengo un poquito lejos, lo he hecho mucho menos, pero lo he traído para que veáis que esta pulguita tiene ya 21 años y está hecho todo, todo, una, todo un, toro. <risa> un toro. Bueno, eh, como os he dicho, eh, siempre nos hemos ayudado. Eh, aquí tenéis uno de los atletas que... Jesús Gómez se llama como el ochocentista precisamente ahora, digo, que ha venido aquí otra vez eh, un clon tuyo, este, este atleta bajaba de, de 1'47 en, en 800 metros, y nosotros que éramos más normalitos, pues éramos los que tirábamos de él hasta el 300, hasta el 500, hasta donde podíamos, porque para nosotros 800, para nosotros un 300 estábamos ya, ya vendidos. Estos son con otro... Este es eh, Alfonso Valero, que es profesor de la Universidad de Murcia, otro grandísimo atleta de una distancia un poquito más, un poco superior, y muy buen atleta de 1.500, y, y otro crack. Bueno, y aquí la, la vinculación con los, con los animales. Yo he tenido una grandísima vinculación con eh, un perro labrador, con el que viví 15 años. No os dejéis con las nuevas leyes animalistas que nos quiten a los animales de mascota de en medio, parece que es una perversa pretensión, y hay que tener mucho cuidado con, con ello, eh, dificultando cada vez más la convivencia de unos seres que tienen un amor infinito hacia el ser humano. ¿no? Yo muchas veces he dicho, bromeando, nunca he visto un ser eh, vivo que se ponga tan contento cuanto más tarde llegas a casa. ¿no? Entonces, es una cosa que dices... Alucinante, ¿no? Y, y voy a leeros unas cositas que, que deduje de, de esa convivencia de tantos años con, con, mi, con Leo. Decía que cuando los seres queridos lleguen a casa, corre siempre a saludar. Cosas que me enseñó Leo, ¿no? Eh, nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear. Permítete la experiencia del aire fresco y del viento. Corre, salte y juega diario. Deja que la gente te toque. Evita morder cuando solo con un gruñido puede ser suficiente. Pide con amor y confianza. Eh, en días cálidos, acuéstate sobre la hierba y contempla tranquilo el horizonte. Busca siempre las, los mejores rincones para relajarte. Y nunca olvides cuando alguien tenga un mal día, sentarte cerca de él, quedarte en silencio y suavemente hacerle ver y que perciba que estás ahí por si te necesitara. Pues este era mi perro, mi compañero de, de entreno, infatigable, que en los peores momentos siempre venía con su correa a decir, vámonos al campito, y me sacaba de de todos los problemas que he tenido. Todos los que habéis tenido perros o tenéis perros sabéis de qué estoy hablando. Eh, además de los beneficios, que no vamos a entrar en ellos, cuando me dicen que se ha acabado volver a hacer ejercicio, enseguida me pongo las pilas y además de lo que veis ahí, de todos los beneficios ya super estudiados, a nivel de las endorfinas, de la dopamina, la noradrenalina, la citricolina, serotonina, de cómo influye eh, positivamente los en estados, los estados de ánimo y en, y, en, y en la salud y en el fortalecimiento del sistema inmune, que eso era mi obsesión, cómo fortalezco el sistema inmune, cómo recupero toda una masa muscular que había perdido absolutamente, me quedé en hueso, pellejo y pellejo y poco más, cómo se podía recuperar todo eso además con un ánimo que te estaba llevando hacia un lado incorrecto. ¿no? Y lo, se descubrieron algo que era que era importante que eran las BDNF, que son los brain delivered neurotrophic factor, que son eh, que estimulan la formación de las neuronas y la, y las, y la creación de nuevas sinapsis. ¿no? Entonces, esto es eh, lo último que se está que se está eh, investigando y que casualmente es, la misma, es el mismo factor que eh, se moviliza con la meditación, que fue otra de las de los herramientas que, que empecé a utilizar, y con, con, la y con las prácticas respiratorias. Yo soy también un forofo de, no sé si conocéis a winho llevo practicando eh, las prácticas respiratorias en meditación de de, de Winkhoff y, y otros expertos, en eh, fisiólogos en, en respiración y no he encontrado una meditación más potente para, una, para mí que soy muy activo ¿no? y que a lo mejor sentarme ahí en determinada postura, en silencio, me resulta más incómodo que, que hacer este tipo de respiraciones. ¿no? Eh, el buen alimento... Busqué 30, los 30 mejores nutrientes que a mí me fuesen bien, me puse en contacto con una médico naturista experta en nutrición, Estuvimos, tuvimos varias entrevistas y me dijo qué era lo que empezamos a probar, qué cosas, o sea, con 30 cosas que te alimentes, como mucho, no necesitas otra alimentación, otro suplemento, porque estos son superalimentos. Y entonces eh, he ido combinando unos y otros y gracias a eso, sin hacer tampoco muchas pesas, porque así como mi hijo es un enamorado de los gimnasios y las pesas, yo soy enamorado de la naturaleza y de y la fuerza me cuesta, aunque me insisten mis amigos, con esto de la celestencia, pero ahí me peleo, pero ahí, ahí estoy. La alimentación pues me ha hecho recuperar también mucha musculación. Y siguiendo... ...diferentes médicos y doctores, como el doctor Carmelo Vizcarra, excelente médico y humanista, por cierto, eh, hubo cosas que me llamaron la atención de cuando fui a conferencias suyas o las escuché, como eh, cuando no doy de comer al cuerpo, los órganos superiores se alimentan lo más sutil de energía, que es la luz. Entonces empecé a investigar, bueno, ¿la luz alimenta? Si la luz alimenta a las plantas, a través de, de los procesos que, que conocéis de fotosíntesis... Eh, Cómo nos alimentamos nosotros, o podemos alimentarnos de otras cosas que no sean el alimento, o puede un semiayuno alimentarnos, y así llegué a los semiayunos, eh, activando los procesos de autofagia y a la dieta cetogénica, que una dieta revolucionaria donde da eh, más importancia a las, a las a las grasas, a las grasas saludables. ...de lo que jamás se le había dado... ¿no? ...y casi un 70%... ...contra un 10 de las proteínas... ...y un 15... ...y como tampoco soy, eh, he sido vegetariano... ...muchos años... ...pues esto era un poquito la salvación... ...y doy fe... ...que, que me ha ayudado a muscular... ¿no? Eh, ...a recuperar esa masa muscular... Que, ...que perdí... ...bueno, aquí... ...estos procesos de... ...de, de la autofagia... He cogido algunas ideas, no voy a entrar ahora tampoco a detenerme mucho en ellas, ¿no? Es como, es un comerse a sí mismos, eh, tomar aquellas eh, partes de la proteína y, y que no son útiles y comerse, y eso se activa después de procesos de semiayuno de 14 y 16 horas. De esta manera, pues, opté por acabar la última ingesta a las 8 de la tarde y no comer hasta el día siguiente a mediodía. Solo beber, pues igual un té, una infusión, algunas veces un café cuando hacía falta, pero el cuerpo en cuatro días se, se desengancha de esa, de esa necesidad y, y los beneficios de los semiayunos los aconsejo a todo el mundo, así como las técnicas respiratorias que os he dicho, porque el, cómo se regeneran las células y cómo se invierte los procesos de, enveje, de envejecimiento, pues son absolutamente eh, alucinantes. Yo no daba crédito y, y yo no lo sé, pero cada, cada vez me jubilo este año, pero cada vez me encuentro mejor. ¿no? Y, y yo creo que tiene que ver mucho pues esta también disciplina, ¿no? Un poco, que también me la dio el deporte, el, la el, y la dieta cetogénica, pues que tampoco vamos a, a entrar mucho en ellas, que, que habla con esos, esos porcentajes. Y luego, pues casualmente también conocí a un, a un yogui que vino a Granada, hindú, que se alimentaba, tenía seguimiento médico para pillarle la trampa, pero era capaz de alimentarse del, del sol y era... Y empecé a investigar sobre qué pasaba si mirábamos al sol en determinados momentos del día, como justo en el amanecer o antes de que el sol eh, se ponga. Y hay una serie de reacciones bioquímicas de la melanina que hace una serie de funciones que estáis viendo ahí con los glóbulos rojos que los separan y que permiten por cargas eh, eléctricas permiten una mejor fluidez eh, de la sangre, ¿no? En esos momentos donde hay tanto trombo, tanta inflamación, eh, por tantas cosas que algún día supongo que sabremos a qué se deben y por quién y quiénes o qué cosas se han producido, pues hay remedios, ¿no? Como el de la dieta que os he comentado, el de mirar al sol en, progresivamente, hay maneras de seguirlo, no eh, os aventuro en que empecéis a hacerlo así eh, sin hacer una secuencia de segundos, ir subiendo hasta hasta poder mirarlo sin problema en esas horas, hasta dos minutos, que es lo que yo lo miro, para hacer toda esta activación y toda esta fotosíntesis que no es tal en nosotros, pero que es sin intermediarios, es captar la luz del sol y alimentarte de alimentarte ella. Y hay mucha literatura científica que avalan esta teoría. Y en, en las virtudes en la naturaleza, pues eh, qué vamos a decir. Eh, yo me, me agarré a ella con una lapa, fue también a, a raíz de una experiencia, un amigo mío coaching de y, y entren eh, coaching de, me de medio natural, que me llevó a grabarle una rehabilitación de una chica militar que había sufrido una caída en un barranco, era de los cuerpos de seguridad y que se había quedado tetraplégica y como la naturaleza estaba recuperando algunas de sus funciones. Y yo creo ese día cuando vi esa situación dije, eh, si esta mujer está luchando por la vida, yo ahí me, me tiré del sofá y me tiré a, a los olivos, digo, si esta mujer está luchando, con 30 años que tenía, eh, yo mañana estoy por, por, por honor, estoy haciendo lo mismo y, y estoy saliendo a hacer ejercicio. ¿vale? Eh, empecé a investigar qué, qué producía la naturaleza, porque eso que dicen que la naturaleza cura, que la playa cura, Toda, hay una serie de explicaciones fisiológicas que ya hace años era que es bueno y ahora pues ya están absolutamente eh, estudiadas. ¿no? Entonces eh, hay mucha investigación. Aquí en el libro está más detallado todo, todo, de, todo lo que estoy hablando, pero por ir un poquito más rápido. Porque vamos, que ya de eh, descalzarse. Eh, eh, a mí me preguntan cómo desinflamas lo más rápido los procesos inflamatorios. Ahora, para mí es tomar tierra, la toma de tierra, y, y andar lo más posible, o cuando, si no se puede andar, por lo menos descalzarnos y tomar tierra, porque en esa toma de tierra se activan procesos bioquímicos de toda índole, no, no solo por contacto de, de las plantas, que sabéis que tiene muchos centros nerviosos vinculados a distintos órganos del cuerpo sino que se pueden activar eh, en esa toma tierra eh, muy beneficiosamente y os he puesto aquí el nombre del documental que es eh, sobre la Erfing de de grandes que hay un documental de 15 minutos que utilizo mucho con los alumnos para convencerles de que no es un cuento mío y hay otro documental de una hora eh, extendido subtitulado español que no tiene desperdicio soy otro de los que en cuanto puedo me retiro un poco, incluso cuando vengo aquí, en algún rinconcito y me pongo un rato a tocar. Descalzo, ¿vale? Bueno, eh, ¿por qué meditar? Pues aquí tenéis un montón de, de acciones y funciones que ya están más que investigadas y que hay muchos trabajos y en esta cátedra eh, de resultados interesantes, ¿no? de activación de regiones frontales, aumento del grosor cortical... Eh, la reducción de la, de la amígdala, que cuanto más se medite, más tiempo se medita, más se reduce esta. Esta, esta región está asociada con el miedo y con las emociones. Eh, estimulación del hipocampo, que se relaciona con aprendizaje de memoria. Estimulación de la unión temporoparietal, que, re, que regula la perspectiva, la empatía y la compasión. O sea, una serie de muchísimas funciones que meditar pues, te puede llevar. Y yo actualmente, pues cuando salgo a andar y luego correr cuando el día me lo permite, pues lo que utilizo mucho son las paradas entre estímulos, porque el factor que os he citado antes se activa en ejercicios de media, media intensidad, media alta intensidad y, y, y con los procesos y la autofagia también con ese tipo, con ese tipo de estímulo. Entonces, pues fijaros la cantidad de… Descubrimientos que ya lo sabían eh, muchos eh, practicantes y muchas personas eh, muchos cientos de años atrás, pero que era la ciencia y, y es por lo que se ha respetado ese espacio del mindfulness en, lo, en la academia, por gracias a la investigación que empezó en Estados Unidos. Entonces, que ha ido yendo a, a otros países. Y bueno, ya para terminar, pues. Eh, mmm, yo he tenido maestros, yo siempre digo, no dejéis nunca de tener maestros. Yo descubrí a mi mejor maestra eh, muchos años después de ser doctor eh, eh, acto con Lauro, que, que se llamaba entonces. Y siempre va a haber gente que os puede enseñar, que os puede orientar y que os puede, y que os puede, que os puede llevar o volver a, a reconducir el, un sentido de de la vida y uno de los preceptos de los que me obligó era a 10 15 minutos de humor todos los días podéis imaginaros una depresión profunda si lo habéis tenido la gracia que os puede hacer nada ni nadie ni ningún chiste ni ningún cómico y yo me tiré como un mes digo dónde está la gracia de José Mota dónde está la gracia de los morancos dónde está la gracia de este del comandante Lara o de mil cómicos que me, me obligaba a ver todos los días. También eh, esto que habéis dicho me ha encantado porque hay en neurociencia mucha investigación ahora de que la actitud corporal va por delante, no por detrás. No es estoy deprimido y por eso tengo el cuerpo en una actitud postural, sino mental que la, la estructura determina la función, Por lo cual eh, a mí eso me ha o sea, siempre, aunque me duela a ver las caderas de tanto impacto y las rodillas, como nos pasa ya a algunos, pero disimulo todo lo posible ¿no? y sigo y sigo. En ello. Y y bueno, eh, pues. Quería cerrar, había traído un vídeo que no sé si da tiempo ya para, para cerrar. Bueno, y, y termino con la primera frase, ¿no? Eh, la vida es una ilusión, así que cuando vaya bien, ilusionaos. Porque fijaros el doble sentido del término ilusión. Ilusión, algo mágico, algo que no existe, e ilusionarse de estar alegre. Entonces, cuando vaya bien, ilusionaos. Y cuando vaya mal, no preocuparos, porque esta vida... Y yo que he estado en el otro lado, os puedo decir que, que es una ilusión. Así que cada uno que se haga la mejor película, os invito a que a que nos hagamos la mejor película, la mejor creación para vivir lo más lo más felices que, que podamos. Y si queremos, pues, dos minutos dura, y con esto pues me despido y agradezco vuestra atención y, y la paciencia también, aunque se haya demorado un poquito. Antes. Gracias. Bueno, pues... La vida es sonreír y detrás hay todo un cuerpo hiperinteligente haciendo sus funciones para seguir manteniéndonos en el camino. Muchas gracias. sea de forma breve si alguno queréis hacer alguna pregunta, alguna pregunta sobre la charla o el artículo que es el La fecha. La fecha. ¿Sí? Yeah. <ocur addictive> si de verdad a nivel de departamento? De Porque el trabajo, no ha enseñado el grupo cuando hay cualquier tipo de infusión, de de se mantiene toda la reunión callada, pero al final y como siendo, ese que no? de otro Muchas gracias. Pues pasamos ahora, gracias, también del Departamento de área, con tantos los compañeros, tendremos otra despedida. Y si queréis podemos dar paso a, a la mesa redonda, porque perdonad por el tema del ordenador,